Hola mami, estoy bien, y la escuela va bien y hace mucho frío Todos son amables, se aprendieron mi nombre rápido Adivina, acá todo se compra hecho No cocinan nada desde el principio, estaría desarrollada Hasta huevo duro empaquetado venden Cuán vago se puede ser, ¿no es cierto? Quiero ver el mundial con argentinos y no hay ninguno El otro día jugaba a Estados Unidos y estaban ahí Parados, como si nada, como si fuera un día cualquiera La gente caminaba por el lado de la pantalla, no les importaba nada. No entienden lo que es el mundial Es extraño saludar con un beso a todo el mundo Pero si me llevo a acercar a alguien para darle un beso, piensa que me lo quiero levantar hay mucha nieve, pero no hace tanto frío. En Buenos Aires se siente igual de frío, pero sin nieve. Tenía miedo de sufrir. Tengo unas botas nuevas y una campera abrigada de tu bufanda, que es la mejor del mundo. ¿Sabes si que no veo mucha gente con bufanda? ¿Puedes creer es una cosa argentina? En invierno en Buenos Aires no hay gente sin bufanda. ¿Cómo está Pedrito? Y Joaquín. Y Simoncito. Y Rosita. Rosita linda. Nos extraña mucho. Igual si hay algo que nos extraño a Buenos Aires es el ruido infernal. Esta no es una ciudad. No, bueno, técnicamente califica como ciudad, pero viven 30.000 personas. 30.000 personas viven en tu cuadro. Tal vez incluso más. Me gusta poder caminar sin tener que esquivar a las personas. Me gusta tener, no tener que cerrar la ventana para ver una película, poner los autos. Me gusta que haya un solo lugar para ir a tomar algo a la noche. ¿Sabes que la joda empieza como a las 8 de la noche y termina como a la 1 de la mañana? A la 1 es temprano en Buenos Aires. Ahora entiendo por qué los turistas estaban tan sorprendidos con el movimiento de la noche Pero estoy, estoy con todo, me cenar a las 5 de la tarde Antes de las 10 de la noche no tengo hambre, esta gente está loca Para mí que no comen casero porque no tienen tiempo Si salís de trabajar a las 5 y cenas a la misma hora, ¿cuándo cocinas. Tenés que cocinar en 5 minutos Me vuelve loca ese tema Quiero comer guiso una pizza, una argentina, empanadas, berenjenas al escabeche la comida acá no está mal, pero envolve 5 kilos bueno, no se extraña mucho extraña abrazar, acá es raro ver ¿eh? gente abrazada no se toca mucho una argentina introvertida es como super expresiva para ellos. Me llamo la atención. La gente del patio de comida de la universidad me pregunta siempre si les trajo faculty. Porque tiene como un descuento visto. ¿sí? Y el otro día le pregunté a una por qué todos me preguntan lo mismo y me dijo something about the way you carry Y por un momento pensé que era exclusivamente mío. Sí, en el fondo, es la argentinidad.